Vale, chicos, preparados, preparados, estoy preparado, chicos, vale. Hola, Rositos míos, yo soy Ros Juanjo y en el video de hoy vamos a jugar Skitraps. Sí, un servidor tan guapo que puede ser que lo haga por un tiempo. Vamos a subir a lo que hay varios. Pero hoy vamos a jugar subir a lo Estamos con Tetian. Hola. Chicos, en el video de hoy vamos a aprender cuáles son los rangos de pago de los países. Vale, eh, chicos, lo que vamos a hacer es irnos a coger madera. Mira cómo mira cómo esto. Eh, cógete un kit, pon barra kit y elige centinela Elige un kit elige. centinela 3. Todo esto, ¿vale? muchas cosas sí, es igual, tenemos que hacer bueno lo vamos en... a estar Vale, así un pico. Vale, ¿Nino? Chicos? ¿Dónde está este centinela? tenemos igual tenemos que elegir el huevo amarillo mina de nuestro rango en este caso como pues es centinela 3. Que sería esta, verdad? Tiene a tres, tienes que ir. Es increíble la de mi gente. No va a aplicar otra vez. Baja a clic clic tiene que poner eso. Eso. No. Mi escenario, Master, Master Uber, Master Master Legend. Yo en mi caso voy a ir a la mina... A mi mina, a la... a la dios. No el... En mi mina... Eh... Oye, ¿qué pasa si te envío TPA? Vamos a ver lo que pasa si le enviamos a alguien con, en una pina superior. TPA barra. TPA. Y tía. Vale, estamos con el barra spam Vale, y ahora... Vale, aceptateme, a ver si me te transporta. No te, No, pone no. bueno, que no está permitido que vengas a esta zona. Vale, pues chicos, pobre pico de madera, adiós. Vale, eh, chicos, vamos a ver... Sí. No. lo que sí lo que puedo hacer es sí, ahora te voy a cosas. mira ahora te voy a llevar cosas te daré cosas mucho en el en el analizado que está mirando ya tiene el spawn oh ya se está empezando de Te pondo ningún comando existe. Me voy a. voy a. Te voy a dar unas cosas, ¿vale? Ay, una, una patata. Barra patata. spawn. Esto. Ay, sí. ay, ay. Mira, mira lo que te va a dar. Me tomo de fuerza, para tirar esto. Adiós, no me va a caber nada. Chicos, nunca está Face en ningún servidor. ¿Para qué sirven las esmeraldas? Eh, no Los sé. diamantes. Eh, vamos a hacer RTP RTP <música> Mándame Barra Barra TPA Usuario El titian, que ese es el usuario que yo quiero añadir Añadir Lo que Ah Vale, ahora aquí Vamos a craftear bloques sí, de diamantes como te, como te, como te, como te. Te mato, te me protege, mira, te mato. Me maté. Vale, chicos. Vamos a ver cómo se traficará un bloque de diamante. Y es que trafic, Recuerdo que significa de jugar con Skyward, survival, lo que sea. Yo aquí, como si quiero trastear un bloque de diamantes, yo puedo. Si quiero quitarme algo, yo puedo. ¿no? Ahora mismo ya tengo siete bloques de diamantes. No hay no. Con este, me cojo más bloques de diamantes. Y con estos bloques de diamantes. Ah, está 38 bloques de diamante. Hago. quieres? Toma, te doy eh, todo esto. No te voy a coger acá también los bloques de diamantes que tengo. Y solo me faltarían unos cuatro más para poderme hacer algunos de más. Ahora yo lo he hecho un poco mal. Así, no, Y aquí nos sobraría uno. Ya tenemos 28 bloques de diamantes. ¡Un ojo! ¡A volar! Y chicos, sin nada más que decir, espero que haya gustado el vídeo. Os dejaré en el link de la descripción. Esto es rápido. el cortes, eh! ¡Pero a se hace? ¡Hola! ¿Cómo se hace? ¡Vale, chicos! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Preparados, chicos! ¡Vale! el ¡Qué pasa rositos mío! ¡Yo soy Rojo! ¡Y en el video de hoy vamos a jugar Esquetra! ¡Sí! ¡Un servidor tan guapo que puede ser que grabe por un tiempo! ¡Vamos al servidor si Lope, ¡Que hay varios! ¡Pero hoy vamos a jugar servidor si Lope. ¡Estamos con... Titian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 Cogete un kit, pon barra kit y elige centinela 3. Elige un kit centinela 3. todo esto, ¿vale? Muchas cosas. Sí, es igual. Tenemos que hacer Bueno, lo que vamos a decir Vale, hace un picón. Vale, ¿Nino? ¿Dónde está este centinegro? Igual tenemos tenemos que que el huevo amarillo. ...de nuestro rango. En este caso, como... Pues ...es... se diga esta, ¿verdad? Tiene la 3, tienes que ir. Tienes que ir a la de mi... Es que no aplicar otra vez. Baja, clic, clic, clic. Tiene que poner eso. Eso.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 Oye, ¿qué pasa si te envío TPA? Vamos a ver lo que pasa si le enviamos a alguien con, en una pinza superior TPA, barra, TPA Titia. Vale, tenemos que poner barra, spam. Vale, y ahora te envío Vale, acepta TPA, a ver si me te transporta ¿no te sale. No, pone bueno, que no está permitido que vengas a esta zona. Vale, pues chicos, pobre pico de madera, adiós. Vale, eh, chicos, vamos a ver qué... Lo que sí, lo que puedo hacer es... Vale, ahora te cosas. Mira, ahora te voy a llevar cosas, te daré cosas, muchas. En el... En el... En el... Nadie sabe que está mirando. ¿Qué es tu spawn. Oh, me da de mi me voy a, vale. te voy a dar unas cosas, ¿vale? Como una, una patata. Una, Barra spawn. Oh, esto. Sí, eh. bueno. Ay, ay. Mira, mira lo que te voy a dar. me tomo de fuerza para retirar esto. Adiós, ver No me va a caber nada. Chicos, nunca está face en ningún servidor. ¿Para qué sirven las esmeraldas? Eh, no ¿Los sé. diamantes? Para, eh, vamos a hacer RTP RTP Mándame TP. Barra, barra TPA Usuario El Titian Que ese es el usuario que yo quiero añadir Aritma, ¿no? Lo que... ¡Ah! Vale, ahora aquí... Vamos a craftear bloques de diamantes. ¡Me ¡Me maté! ¡Me ¡Mira! ¡Me ¡Me maté! Vale, chicos... Vamos a ver cómo se trasteará un bloque de diamante. Y es que draft, recuerdo que significa de jugar como SkyWars, Survival, lo que sea. Yo aquí como si quiero trastear un bloque de diamante, yo puedo. Si quiero quitarme algo, yo puedo. ¿no? Pero ahora mismo ya tengo siete bloques de diamante. No hay no. bueno, con este... Y cojo más bloques de diamantes. Con estos bloques de diamantes. Ah. Está 38 bloques de sí, diamantes. ¿Quieres? No, te doy ah. todo esto. No. Te voy a coger acá también los bloques de diamantes que tengo. Y solo me faltarían unos cuatro más para poderle hacer algunos más. ahora yo lo echo un poco mal. Así, no se Un poco de un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 No, ¡Marty! ¡Marty! En es, este momento nunca Vale, chicos, vale, chicos, preparados, preparados, estoy preparados, chicos, vale. Voy a hacer cortes, hace? eh. Pero a mí me deja. ¿Cómo se hace? ¡Hola! ¡Digo, Marfi! ¡Marfi! En este momento nunca me lo ¿Qué pasa, Rositos míos? Yo soy Ros Juanjo y en el video de hoy vamos a jugar Skittrap. Sí, un servidor tan guapo que puede ser que grabe por un tiempo. Vamos a ver su servidor que hay varios. Pero hoy vamos a jugar su servidor Estamos con... ¡Titian! Hola. Chicos, en el video de hoy vamos a aprender con... ¿Cuáles son los... Rango de pago. Vale, eh, chicos. Lo que vamos a hacer es irnos a coger madera Mira cómo, mira cómo te la esto.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 vale así un poco Vale, chicos. ¿Dónde está este centinegro? ¿Cuál es tenemos que elegir el huevo amarillo de nuestro rango. En este caso, ¿cómo? pues es... Centinela 3. Tiene que ir a la 3, tienes que ir. Tiene que ir a la 2, de... no va a aplicar otra vez. Baja, plic, clic plic. Tiene que poner Eso. Eso.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 ¿Qué es spawn. Oh, da... <laughs> que <laughs> <laughs> Me voy a, vale. te voy a dar unas cosas, ¿vale? una, una, una patata. No Barra una patata. spawn. Oh, esto. Sí, bueno. Ay, ay. Mira, mira lo que te voy a dar. Ya me tomo de fuerza para tirar esto. Ay, Dios, me no me va a caber nada. Chicos, nunca está face en ningún servidor.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 Añadirnos a favor. ¡Ah! Vale, ahora aquí... Vamos a craftar bloques de diamantes. ¡Me ¡Mira! ¡Me ¡Me maté! Vale, chicos...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 Y cojo más bloques de diamantes. Con estos bloques de Ah. Está avanzando. 38 bloques de diamantes. Vale. ¿Quieres? Toma, no, te doy ah. todo esto. No. Te voy a coger acá también los bloques de diamantes que tengo.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 Todos preparados, todos preparados, estos preparados chicos, vale el hey, ¿Qué pasa, rositos míos? Yo soy Juanjo y en el video de hoy vamos a jugar Skitrap. Sí, un servidor tan guapo que puede ser que lo grabe por un tiempo. Vamos a ver su vida a López, que hay varios. Pero hoy vamos a jugar su vida a López. Estamos con Titian. Hola.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 Mira cómo mira cómo lo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 lo vamos a en... estar Vale, así un pico. Vale, mira. ¿Dónde está este centinero? ¿Cuál tenemos que elegir? ¿El huevo amarillo? mina de nuestro rango? ¿En este caso, como pues, eh, es centinela 3? Esta a ver, a tres. Tienes que ir Tiene la 3, tienes que ir. Tienes que ir a la 2, no va a aplicar otra vez. Baja, plic, plic, plic. Tiene que poner Eso. Eso.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 tiene Oh, da, de cuando no comando existe. Me voy a, vale. Te voy a dar unas cosas, ¿vale? Una, una, una patata. Aquí no hay una Barra patata. spawn. Oh, esto, bueno. Ay, ay, ahí. Mira, mira lo que te voy a dar. Me tomo de fuerza a tirar esto. Ay, Dios, no, me no me va a caber nada. Chicos, nunca está Face en ningún servidor.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 Añadirnos a favor. ¡Ah! Vale, ahora aquí vamos a craftar bloques sí. de diamantes. No ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me moto. ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! Vale, chicos.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 cojo más bloques de diamantes con estos bloques de diamantes y ocho bloques de diamantes, hay... ¿quieres? ¿Tú, te doy ah, todo esto no. te voy a coger acá también los bloques de diamantes que tengo solo me faltarían unos cuatro más para poderme hacer algunos más ahora yo lo hecho un poco mal así no tiene un y aquí nos sobraría uno